Tenemos en comunicación telefónica a José Ramón Arteaga. Él es director ejecutivo de la CNRT. Que a ver si pueden hacer algo con misión Buenos Aires que no están, están dando bastante mal, hay que decirlo. Ya aprovecho para tirar el mangazo ya que lo tenemos en línea. Este, bueno, referente también acá en la ciudad del de Frente Renovador, el, sí. el espacio del del Ministro de Economía, Sergio Massa, quien también se había ya, de alguna manera había anunciado que no estaba en sus planes competir el año que viene por la presidencia de la Nación. Muy buenos mediodías, Arteaga, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Buenos días, gracias por la comunicación. Bien. Bueno, ¿cómo, cómo queda ahora este, el futuro, digamos, de cara al año electoral que ya, ya empieza? Eh, a ver, siempre está esto de, bueno, no estamos pensando en el año que viene, pero ya es pero va sí. siendo momento de empezar a pensar, porque el año que viene es en, en, en, nada. en nada. En 20 días sí. estamos este, descorchando, y después vienen las vacaciones, y después ya empieza de alguna manera el esquema electoral. ¿Cómo, cómo ven que queda desde el Frente Renovador, este, planteado el, el panorama político del 2023? A ver, en, en un contexto de una sentencia judicial que claramente será apelada una sentencia de no manera absoluta, eh, bajo todas las características que, que ha tenido este proceso. Eh, en este contexto la, la vicepresidenta y la, la dirigente más importante de la República Argentina y obviamente del frente de todos ha explicitado su decisión, nosotros preferimos tomarlo también en el contexto de lo que ha sido la sentencia. Este, y es razonable y es entendible que, que la autoproscripción tiene que ver claramente con una sentencia de absoluta nulidad que, que genera, genera un repudio que todavía no ha comenzado, un repudio que tienen que dar los claustros profesionales, las en entidades académicas, y, y las universidades de la república argentina por todo lo que ha sido no solo el proceso de la causa de realidad sino lo que se dio a conocer en las mismas horas y en los mismos días respecto de la situación de este de esta corporación y, y, y sus herramientas judiciales en el encuentro este del sur no es cierto de, del lado escondido del famoso lado si bien es cierto que la política vive pensando en términos de gestión y también electorales, y como bien decís, el año y entramos en una lógica electoral, también es cierto que, que el Frente de Todos necesita espacios de institucionalizar su, sus estrategias, estrategias que ya no serán las mismas y si persiste la decisión de Cristina Fernández de Kirchner en términos de su no candidatura, y, y tendrá que discutirlo con los máximos niveles de conducción para darle este, las candidaturas necesarias para su representación federal, ¿no es cierto? Arceaga, ¿qué tal? Buen día. Justamente eh, tomando esto que dice, eh, los máximos niveles de, de representación y decisión nunca terminaron de estar institucionalizados en el frente de todo, ¿no? Y es un reclamo que ha hecho más de él un sector, cosa que además en el momento donde se diluyen las, las candidaturas naturales, más allá de que hay un, un presidente en funciones que probablemente se plantee su reelección, digo, tanto la, la exclusión de Cristina como del propio referente del espacio que usted integra, que además tiene en este momento a cargo la política económica, que también ha dicho Sergio Massa que no piensa ser candidato, hace incluso parecería más necesario. ¿Qué pasa con la posibilidad, Dios, para no entrar en el tema de la especulación de nombres cuando todavía falta tanto, pero sí es interesante entrar en cómo se definen esos nombres? ¿Cuáles son los mecanismos que tiene o que debería tener el Frente de Todos para hablar de candidaturas? ¿No no sería hora tal vez de que eso empiece a ser más, más visible, no solo para el conjunto de la sociedad, para la cantidad de sectores que integran la coalición, me imagino? Sí, sí, creemos que está pasando, a ver, que no tenga, que no sea de connotación pública no significa que la dirigencia no hable, no se encuentre, no discuta, no debata, no proponga, sí hay provincias que han avanzado mucho en esta institucionalización, la provincia de Buenos Aires es una de ellas, es un okay. claro ejemplo de cómo lo ha, lo ha ido moldeando, pero claramente en esta coyuntura, tanto económica, social y política, el Frente de Todos debe, a nivel federal, institucionalizar en una estrategia donde no puede faltar nadie, nadie. Cuando decimos nadie, son dirigentes políticos, gremiales, sociales, este, de todas las provincias que tengan que aportar una estrategia de dar vuelta una página, y sobre todo en un día como hoy, día internacional de derechos humanos, día de la restauración democrática, este, tener la reflexión de lo que significa prevalecer la democracia ante todo y fundamentalmente ante, ante el poder de las corporaciones. Eh, esta es la discusión que se tiene que dar de frente a todos, creemos que se está dando, se está dando, te reitero, aunque no tenga connotación pública, no implica que, que no haya dirigentes, y sobre todo en la característica de gobernadores e intendentes que no estén dando este debate. Arteaga eh, decía recién, no puede faltar nadie, no sobra nadie en, en el frente de todos. Y en las últimas intervenciones de la vicepresidenta también parecieran este, intentarse puentes hacia afuera, digamos, no solo que no sobra nadie, sino que faltarían espacios de, de la sociedad y de otras fuerzas políticas este, que, que se incorporen, ¿no? Para darle quizá más eh, volumen. Eh, ¿Se está trabajando también en ese sentido? Sí, sí, vos sabés que cada ámbito legislativo, yo soy un hombre que provengo de la experiencia sí, legislativa sí. comunal, cada ámbito legislativo, provincial y nacional, como también cada instancia de negociación, desde la paritaria hasta acuerdos estratégicos con movimientos sociales, permiten esto, permiten esto. Permite desarrollar gestión, soluciones, que es lo que más nos pide nuestro pueblo y nuestra coyuntura económica y social, fundamentalmente soluciones, pero también también hay una agenda política que, que transitar. Y, y creemos que esto se está dando, y se está dando con hombres y estructuras que, que hasta trascienden el frente de todos o vienen de otras identidades. ¿Cuáles, por provinciales, ejemplo? Provinciales, regionales, hay muchos partidos de identidad provincial o regional o vecinalistas, y también sectores del radicalismo que no comparten la estrategia de Cambiemos o de Juntos por el Cambio, o, o, o, o institucionalmente lo que ha sido el radicalismo siguiendo este, al PRO sin ningún grado de discusión. Este, también ahí hay un debate, por cierto, importante que hay que dar y un encuentro de diálogo que hay que dar, que nosotros rescatamos. ¿Y qué tan central es en ese debate la discusión económica? Porque... Eh, ¿Ha habido debates fuertes? Ya no, y, y que de última son los debates más interesantes, ¿no? Que, que los debates que tengan que ver con espacios de poder o con espacios de otras cosas, pero ha habido, y uno sabe que existen, debates fuertes en el frente de todo respecto a la política económica, el FMI, el no FMI, eh, la posibilidad de distribución y de aumentar ingresos, y eso hay que enfriarlo porque genera inflación. Los cuatro o cinco vivos Hay eh, un debate de fondo Que no tiene que ver solo con espacios De representación o con matices Sino con proyectos económicos ¿Qué tanto eh, puede convivir eso En esta reorganización En esta posibilidad de institucionalización Del frente de todo? Digamos, ¿En qué lugar está el debate económico De todo esto que nos estás contando? El debate económico está... Siempre ha estado, ha tenido distintas características institucionales. Eh, desde la salida de Guzmán a la fecha se ha establecido un mecanismo interno este, y, y, y de gobierno respecto de las medidas a tomar respecto de la urgencia y la emergencia, sobre todo de los de lo macro, sobre todo de las reservas, sobre todo del Estado, de situación de las reservas que impactarían de lleno en la situación económica y a partir de ahí, a partir de, estar, de restablecer reservas y discutir este metas y objetivos, este también también el esquema de distribución es un eje de debate este, claro y, y que se está dando en el de la necesidad de mejorar los ejes de distribución de ingresos y de recursos. Poniendo por delante... Eh, primero y sobre todo un control de la inflación, un control de la canasta alimentaria, que también hace a, a, la, a las economías de los trabajadores y trabajadoras. Este, este es el gran desafío que tiene el gobierno por delante entre diciembre y abril, este ponerle coto y límite a, a la situación inflacionaria, sobre todo, y reitero, en la canasta alimentaria, pero también que los ingresos le empiecen a ganar a la inflación y que generen una espiral de consumo. Que, que nos haga dar una vuelta de página en esta situación económica. Eh, la discusión es fuerte, pero también hay un esquema de, de gobernabilidad con Cristina a la cabeza, que se ha puesto como garante de esta situación en cuanto a la responsabilidad institucional que está desarrollando fundamentalmente Sergio en el Ministerio de Economía. José Ramón Arteaga, muchísimas gracias por este contacto con Radio Estación Sur. Le agradecemos eh, este ratito en la mañana de la radio. ¿eh? Gracias. A, a ustedes a disposición. Acá estamos en el operativo, en el último operativo de verano del fin de semana largo. Y ah, preparándonos para bien. lo a que ver. significa ¿Y cómo un verano que va a haber. Atente con Buenos Aires, por favor. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Está... está trabajando mucho la terminal de La Plata y de Cava y de Retiro en todo lo que significa el transporte urbano. Muchísimas gracias, José. Gracias. gracias ¿eh?